Resumen. Amaru Zambí después de ser abandonada por su padre, creyó que sería lo último que sabría de los Zambi. Lo que no esperaba es que un día, al volver a casa, la encontraría rodeada de guardias, los cuales tenían el escudo de la familia Zambi. Adentro se encontró a su madre y a su abuela con un extraño, el cual era el mayordomo de su padre. Al parecer, su padre la quería de regreso en la familia. Su madre estaba estaciada, porque sabía que si su hija iba a la ciudad de Daasia tendría una vida muy cómoda y más si la reciben en la casa del Marque Zambí. Pero Amaru no estaba tan segura, pasaron 11 años y su padre de repente la extraña, hasta mandó a su mayordomo personal para recogerla. Todo le pareció una estafa. Y tenía razón, porque al llegar le esperaba una lucha contra la mismísima princesa Tol, la única hermana del príncipe heredero de Daasia, el príncipe Sibartol. Solo que pasaría algo que nunca imagino y es que en Daasia encontraría el amor y no uno cualquiera sino uno real y sincero, donde dos personas se entregan el corazón en un intercambio de amor mutuo, lleno de lealtad y confianza. Y ese amor sería con el próximo rey.